En mal estado se encuentra el puente de Río Pontón, por los que los residentes de esa comunidad claman al gobierno la construcción del mismo. No tiene muchos años que está en ese problema, cuando el río subió hondo, un camión una vez se, se accidentó por ahí, ¿Qué? han ocurrido accidentes, accidentes que, arreglen, que arreglen estos puentes y los caminos están en malas condiciones también, en los campos. Bueno que Obra Pública todavía no ha tenido La dignidad de venir Ni, a, ni siquiera revisar eso Porque ve cómo se fue esa barandilla Ay, Increíble, inminente Claro, muchísimo El otro día vino un camión de un haitiano ahí Y te Estuvo ahí por ahí Que por favor vengan y nos rescaten Porque no solamente el puente Tenemos ahí una vecindad Que está todo en peligro Está todo en peligro Creo que Principalmente las casas